Buenos amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Soy yo, soy Ultimate y soy un youtuber recién de en entrenamiento, haciendo vídeos de alta calidad, como contenido original, como gameplays, reacciones, reviews, resúmenes que me dice que compro te resumo y varios y videos más que dice lo que hago. Es un canal donde me hago donde me la... Es mi canal y hago lo que me pela a la gana y... no lo sé, acá les traigo uno de los contenidos más originales voy a template, no sé o seleccionar, no sé, voy a hacer un tier list o lista de niveles como lo en Google que es, bueno, poner personajes eh, poner cosas, objetos, personajes cualquiera en listitas casilleros de nivel ¿no? que te parece a ti, si te parece uno muy bueno o muy malo o interesante o me y, ok, ahora yo voy a probar esto, acá está en la página abierta, ya estoy acá, lo primero, cuando era a la página, bueno, apareció de cosas de galletitas, ¿no?, eh, donde varias marcas, acá de Forming, bag y todo eso, quizá lo hagan en otro video, pero lo primero que se me ocurrió, mente con chambrosa fue la ah, waifu de Dragon Ball, y bueno, después personajes de todo de Dragon Ball, capa en otro video, pero lo primero que se me ocurrió fue esto, así que, bueno. Voy a hacer esto primero. Y voy a... Tampoco soy ni un crítico. Ni siquiera... Y sé cómo puedo expresarme, cómo puedo eh, decirlo. Pero bueno, voy a seleccionar cada una de las... Las waifu personajes femeninos de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, GT. Y todo esto. Bueno, acá, acá tienen imágenes de abajo. Eh, a ver si puedo bajar. si sí, ya está. Acá están algunas. Y bueno, voy a seleccionar en cada categoría con yo que yo le explico acá demo imperfecta, perfecta eh, muy hermosa, agradable me y, y horrible no sé, a ver qué... qué a ver qué puedo elegir primero que me parece si es que conozco o no ese personaje lo que es... he visto sí todas las sagas de la Dark y... si son alguna me guste y que para alguna ni tanto, ¿no? Ya en el próximo video hablaré de, de, de todo lo mejor masculino, femenino, animales, lo que sea, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con este primero, ¿no? Quizás dure para largo esto y quizás con la edición lo corte, quizás me trabe y también. <risa> esto también recortaré porque hace un frío la gran puta, así que. <risa> más preámbulos arranquemos con el video. Ok. La primera imagen es lo que podemos ver. Yo no capaz no veo muy bien porque estoy un poco lejos de la computadora. <risa> Pero lo que parece es que esta es la ahí está, puedo seleccionar en eso este me traba esta compu. Esta es la dragona de 5 estrellas, ¿no? Que apareció en, en Dragon Ball GT, la última de las sagas, en, sí, donde fui a buscar las las del dragón pues no las de fibra, y, uno, y entre uno de los dragones estaba a uno muy bueno y otro muy feo y si horrible. Y este es el más raro de todos, lo ¿Okay? que tiene la forma de mujer pero es un dragón un dragón macho eh. es un traba así que este me. no es horrible pero extraño es esto así que me me dio igual y su madre también me dio igual ok vamos acá en orden no y bueno Gedez la diosa del universo 2 pareció el dragon ball super en el torneo del poder o tomar la fuerza como se tradujo acá en Latinoamérica eh... sí, está bien la aparición no hizo la gran cosa todo el tiempo solo esa pose nomás y qué sé yo me gusta el conjuntamiento también solo eso ah, ah, agradable agradable no sé yo selecciono cualquiera nomás ah, Bulma, Dragon Ball de la primera, del primer Dragon Ball, ¿no? El clásico. <coughs> ok, la primera eh, waifu ¿no? Que apareció en esta serie, ¿no? Y, y durante toda la saga va cambiando, bueno, de edad y también de, de vestimenta, ¿no? Y... Y bueno, y gracias a ella empezó toda la aventura sobre la pesca del dragón y así, y así se continuó todo, toda la serie, ¿no? Hasta que Pesca y bueno, decidió entrenarse y bueno, ahí está. Pero ella era la que inició todo, ¿no? así no se encontró de casualidad como fue y bueno, así. Ahí es como que dio comienzo, ¿no? Y bueno, su diseño también, también va variando durante las temporadas de los años. Eh, sí. Eh, no. no soy ni un experto en nada, pero eh, lo pongo acá la está, está super capa del no me gusta mucho, pero bueno como dije va cambiando esto a ver que no veo muy bien, ah, Ahí está Esta creo que apareció, es una de las villanas de una película, ¿no? Eh, esa donde... Ah, unas secuaces de, de Boyak se da. En esa película no, no aparece donde dije el nombre, no menos, y lo que él se goja en todos los Super Saiyan Creo que esa es, ¿no? Ah, tampoco, no sé mucho de ese, de ese personaje, capaz, apareció poco y se movió nomás. Spoiler, ¿no? Bueno, esa película hace 20 años, así que... Ah, me. Eh, bueno. Ay, qué frío. Ok, esta es la androide 21, ¿no? Creo que tiene la ropa y los ojos por cabello. ¿Por qué lo tiene en blanco? o oh, no, y Puede ser un nuevo personaje de Dragon ballet La verdad no conozco... Ay, no puse, no conozco. O tampoco tiene muchos casillos para seleccionarlo. Ah, meh. Creo que sí era 2021 o podéis otra noche no sé Bramm Le eh, da un buen ¿no? Y la super todavía es un bebé. Eh, acá es adolescente, veo. Eh, no sé. Apareció muy poco tiempo. El diseño no estaba mal. Eh, tiene poderes, ¿no? De Saiyajin porque se vio una parte que podía volar. No hizo la gran cosa, pero. Eh, nada agradable. No tengo idea de quién es este. No, no sé, capaz de ser un nuevo personaje de verdad, un Boleo, es otra franquicia. Otra, o, bueno, otro sí atrás. Otra. No sé. No, no conozco. Si pudiera no conozco, si había las casillas, no conozco lo pondría, pero. Eh, no. no. No tengo ni idea. Es horrible, pero bueno, tampoco es horrible, ¿no? Creo, Un poco no, no veo muy bien, está muy lejos. O bueno, estoy muy lejos, digo, de la computadora, no veo muy bien las imágenes. Eh, bueno, dejamos la ah, eh, ¿Cómo se llama? Ah, Chai sí que apareció en Number Super, la película ¿no? De Broly. Eh. Sí es.. El diseño está bien, el.. como interactuó con Broly, ¿no? Y bueno, verdad uno de los pocos amigos que, que tuvo Broly no cuando se conocieron y bueno se llevó muy bien y bueno salvó el bailarina de la película salvó a Broly no de casi ser asesinado por Bogueta así que sí me, me gusta el personaje era, eh, sí era la Milk la de Dragon Ball ¿eh? no la de parte de Z o GT o Super que no me gustó mucho <coughs> aunque sí es muy enojona y gruñona y cuando cuando Goku no la conoció bueno todo me dio gracia que <risa> Goku no reconoció a, a Milky de Grande se enojó bastante <risa> y bueno se casó de Goku porque no tenía de otra con ella ah, no sé ah. Uh, ah, esta es la... la ángel del universo 10. Uf, no me acuerdo cómo se llama. Mame. Ni, no sé nada de esta. Nada, quizás solo apareció en el trono de poder y nada más. Pero... Eh, ni me interesa, ni me llama la atención. Por de este. Ah, bye. El eh, dragón bozo para la saga de Black. Eh, sí me gustó bastante su participación y cómo llevó a cabo la resistencia contra eh, los crímenes de Goku Black ¿no? y cómo ayudó a Trons y todo eso. Eh, hizo más cosas que... En la... El diseño es bastante distinto al de Dramo Clásico, pero ¿no? creo que se veía más maquillada. Y aquí por lo menos se ve bien. Por lo menos había por lo menos tuvo una buena relación con Troth, ¿no? por lo menos el tono de futuro no se quedó solo y bueno... me agrada esta sí, es una de las compañeras... Eh, uno de los compañeros de Bardock en, en... su grupo de amigos, ¿no? que destruía planetas, todo, ¿no? el Bardock, del papá de Goku apareció muy poco, ¿no? porque... El, fue asesinado junto a los amigos de bardo por eh, el Dodor ¿no? uno no se sé, cuase de Freezer y después de el planeta, obviamente, El ¿eh? eh, diseño no está nada mal y se parece bastante a Videl ¿no? Y... me pongo agradable, ¿no?, También. Me gustó si sí, más que algunos personajes. Ok, ahí empezamos bien. Okay la de legendaria de universo 6 si sí, legendaria porque se parece bastante a Broly <risa> y para otra forma también es obviamente el diseño igual a Broly eh, su actitud medio tímida contra otros guerreros y su relación de hermanas con cabrulifla algunos la molestaban para mí eh, me pareció eh, muy agradable eh. Y también tuvo una razón medio lógica, más que Broly, el clásico digo, lo de los 90, porque Broly se transformó, se enojó con Goku por solo llorar, porque estaba al lado. Estaba al lado de él, se supone, no sé. Porque Goku lloraba, Broly tuvo mucho rencor a él, si no me ve, que no piensa. Y bueno, que él sí tuvo una razón para tomarse su versión de Broly. Que bueno, pensó que Goku lo estaba robando a Caulifla ¿no? Es muy simple, pero por lo menos el personaje no no me gustó para nada. Y pongo Ah, esa su transformación, Super Saiyajin 2, sí se ve bastante bien. Mejor que la versión Trabuco, ¿no? <risa> Lunch Me gustó bastante cuando apareció en Dragon Ball, ¿no? dos versiones? ¿o? Ah, acá está la la azul, ¿no? La que es buena y la rubia que es mala. Uh, no lo sé. Bueno, cuando no tan vacío. Me gusta más la rubia. La que es mala, ¿no? Y su relación con Deschihan, aunque fue medio... No, no se entendió mucho, pero... No tampoco le ser muy explícito, ¿no? Pero... Eh, estuvo bastante gracioso estuvo todo bien Lo bien que después dejó de aparecer en la serie creo que apareció como en unos pocos capítulos en el z y después ya no apareció mania super capaz sea porque se separó de Shinhan hand eso hizo los pero la razón real es que a todi el creador, se lo olvidó el personaje vimos que el principio de z no aparece y okay. <coughs> y bueno a uno fácil que vuelva eh, padrón o pero veremos si se acuerda de vuelta otra llama ¿no? ah, acá, ah sí, tengo para poner más espacio lunch en pelo, eh, pelo azul la inocente la... la que buena no, eh si sí, bastante tiene tierna si y ok si sí, está no mucho que comentar Sí, está bien. no se tengo que bajar porque no se me coge la grabación. a ese frío! Hubo un de frío antes. El pan. Le da un boquete. Ah, capaz... No me agrada ni tampoco me desagrada. es me medio quejosa. A algunas partes con Goku transformado en niño obviamente y con trons, pero no me cae, no me cae mal, está bien tampoco eh, me, me da igual Android 21 ok, la que está transformada en algo parecido a Majibu no he jugado obviamente el juego de Dragon Ball Z Fighter el original estoy jugando una versión de símbolo K2 y tengo una versión Munger que lo verán en el canal. Cuando tenga una PC nueva jugaré la versión. Eh, todas las versiones quiero jugar a la Messi Spider-Man de eh, 2014 hasta adelante, que quiero jugar todos los juegos. Cuando tenga una computadora nueva estoy ahorrando, estoy trabajando y todo eso. porque no trabajaba con el PC. Ahora bueno, ya estudio el trabajo y bueno, ahora sí, bueno. Ojalá que podía comprarme un mejor equipo así para traer el mejor videos con calidad. No sé, no conozco mucho al personaje y he visto bastantes fanáticos que la no, verdad no, no, el personaje tanto transformado y no, o se ve bastante bien. En eh, vi algunos fanar buenos, otro bastante exagerado y sexualizado no puede. matar a otros personajes también. Bien, no sé, pero eh, qué sé yo. Oh, Me. Bueno, mira, esta es va no no es va... esta es ¿cómo se llama ah margarita o marca la queen verdad que no se puedo subir Sí, el doblaje latino capaz la bono me gustó mucho pero si sí en el japonés la verdad ah, tampoco hay mucho que decir sí. el asistente del, del payaso El Hakashi payaso del universo 11, del universo de Ie de y ok, era wish pero en Halloween y obviamente el payaso es el Joker, me gustó antes de la referencia y también el diseño hace bastante bien, así que sí, la pongo acá. Creo que queda muy poco ahora. Quizás faltan algunas y sí, bueno, tengo abierto acá otra. Que por ahí no.. a una de las chicas no aparece aquí. Esta que es. Ah, Madon. Sí, Madon. Una de las ex novias de Kirin la verdad sí estuvo bastante buena una corta participación en Z voy a estar haciendo un pozo, ¿no? <coughs> digo que la poca participación eh, tampoco tuvo mucha personalidad quizás era chica que se iba con cualquiera que tuviera plata no estuvo a punto, estuvo a punto de se con Kirin hasta que hasta que vino un chavo con plata y bueno se la llevó Después no voy a aparecer más, pero eh, tampoco me agrada ni desagrada. Y bueno, el diseño, obviamente, visualizado, bueno, ah, me agrada igual. Ok. ¿Qué es esto? Este no es Dragon Ball. Este es otro anime. O el um, fanart del Android 21, me parece. Me, me, no lo sé, pero creo que ese dibujo no es de Dragon Ball, eh. Este sí vi eh, de Dragon Ball Heroes En otra dimensión creo que es una de los demonios junto con Davula o algo así Creo que vi en Dragon Ball Heroes un avance o algo así en, tampoco, eh, No es Kano obviamente porque nunca lo han visto seguramente Por eso no, no conozco este personaje He visto algunas imágenes y nada más que ribriane, la versión base, la que se aumenta a todos les gusta, no la versión de Letube. Eh, el diseño medio chica poderosa, eh, no está nada mal, eh, pero igual, mucho que decir, ¿no? Eh. La coneja eh, de Furry, eh, me tampoco me gran cosa. Este sí, un Kaiosh, eh, una Kaioshin que apareció en Dragon Ball Z eh, Apareció en otros juegos que aparecen en Dragon Ball Online apareció en, Dragon Ball apareció en algunas animaciones No, tampoco conozco mucho eso, así que... Ok, Videl A ver si puedo subir... Sí La de Dragon Ball Z eh, Obviamente me gustó y como hizo Las primeras apariciones, realmente como quiso averiguar la entidad de gran Sayaman, que bueno, de Gohan y bueno, sus pláticas con él y como descubrió su secreto me gustó bastante esta vida, ¿no? de Ramos Z y bueno, también cuento el, el cambio de lugar, corte de pelo, ¿no? bueno, se cortó el pelo por Gohan obviamente no sé si él quería que se corte el pelo, ¿no? pero ok y, y la brutal y su participación en el torneo tonar de marciales y la brutal paliza que le dio es a ella Uah. David no lo podía creer, violencia de género a no manos el personaje va... no, no me agrada y me se agrada en súper no sé por qué, pero es una madre común, ok. Eh, está bueno, casa con Gohan, pero nada más, no hace nada más. Así, una madre común nomás, la mujer común Pero bueno, como adolescente y lo que hizo, bueno, otros, y la verdad me gusta bastante Y bueno, siempre una la que le gusta a uno, ¿no? Y en esta categoría, en... bueno, lo pongo acá La Videl de la saga de Wu Vados La versión femenina de Wiz, O menos lo, lo digo yo Y ahora no puedo usar tres o soy muy... O soy muy en criticar, pero... No sé, pero me gustó El personaje, su aparición Cuando apareció en Dragon La ¿no? va a seguir apareciendo, obviamente Porque es el ángel del... Del hermano de bill Obviamente es de Champa, el gato gordo Y bueno, sus escenas a... a cuando lo molesta o... o se burla de él No sé, verdad está bastante buena Y su diseño no está nada mal pero... no lo sé... Eh, acá no Tampoco... Mucho que decir, realmente. Ah, ok, esta era la que apareció... Ah, si no me equivoco, esta es creo que la que apareció en la película de, de Boyar Si lo dije bien, Boyard... Ese tipo gigante que le dio una paliza a Goja. De niño o adolescente, digo, no sé. Goja lo venció en en Super Saiyan 2. Y bueno, Goku le dio un... Un puñetazo estando muerto, no sé su alma le logró pegarle. <risa> no, no sé, acá le muestro la imagen. Porque tengo esa película, quizás algún día hago de esa película, si ya me gusta si querés, o comenten si quieres hablar si si de esa película. Y no lo sé, como dije el personaje.. Nah, no está nada mal. Krillin se embobó con el, con la apariencia de esta y bueno, terminó perdiendo. No sé, sea, pero las películas clean... Siempre fue la burla. ¿Sigue siendo una burla ahora? No, creo que no. Solo fueron las películas. Esta parte? Ah, nada, da igual. da igual esta villana. Android 18. Ok. Empieza lo y Empieza el lag también. Ah, ahí está. ay se empieza a usar tío. me laguea esta compu. a no veces sé si escuchan la respiración de mi compu, pero está haciendo algo muy fuerte. Y bueno, menos mal. Porque está, hace un frío y por lo menos esta máquina está caliente. Ok. La Android 18, primera villana en la saga de Cell, junto con buenos hermanos la Android 17, la paliza que le dio a todos los Z y en especial a Vegeta, le el brazo y tuve la espada también. Y la verdad sí, bueno, me gustó bastante el mensaje de Diana y también bueno, después de ser la absorbió pero después la reivían obviamente. Y bueno, así hizo la pareja de Krillin y bueno, también, también eh, participó en el torneo de la fuerza, ¿no? con Krillin, bueno, como pudo también en el universo 7 y bueno, por lo menos me gustaban eh, sus escenas y también, bueno, por lo menos Krillin tuvo algo de suerte, ¿no? Y se casó con la, la rubia más buena de la época Así que, sí, me gustó bastante el personaje. la guerrera Saiyajin del universo 6, la que se pudo transformarse o solo concentrarse de su energía acumulada en la espalda o algo así eso solo fue cuestión de segundos aprendió aprendió transformarse de formarse el Super Saiyajin 1 al Super Saiyajin 2 sin muchos inconvenientes, sin mucho esfuerzo, solo de una escena a la otra y muy engreída eh, cuando tratando eh, siempre tratarse como ocupa mostrarle que es mejor que él tampoco creo que algunas pocas veces le puedo estar a par pero obviamente un pues, mejor y, y bueno... bastante luchona, feminista eh, quizás no es muy de mi agrado quizás el mes aunque el diseño no está nada mal eh, pero me gusta más la versión del manga si cuento la del manga, que por lo menos se actitud un poco mejor bueno, las escenas con Kale también estuvo buena y la fusión a, a Kefra, bueno acá no aparece eh, acá. y ok bueno acá tenemos la lista completa de waifu ¿no? quizás no esté de acuerdo con lo que he puesto lo que he colocado o quizás no lo dije bien como lo dije no sé pero bueno esta es mi lista y bueno cada uno haga la suya así si que los comentarios o no, no sé pero bueno esto fue mi corto pero acá hay más así no sé hay que vuelva a cargar esta es de las waifu de dragon ball ahora son de las chicas de dragon ball acá están todas no todas algunas no sé pero alguna que no apareció en la lista anterior aparece acá y bueno acá ya he escrito acá perfecta eh, muy hermosa me agrada donde no será no me agrada y hay pero no, no está, me está me agrada y horrible solo me permite poner 4 nomás y ok si sí. ya empezamos acá con uno vamos a ver con este a la D o al invierno a la D que bien se llama la aparición Dragon Ball y también el relleno de Dragon Ball Super eh, No sé, nada es de otro ánimo obviamente No no lo conozco mucho este personaje, así que lo pongo acá, tampoco es horrible ¿no? Es eh, agradable, ¿no? Buda eh, Nagibaba que puso a Goku el niño por varios retos, ¿no? Para enfrentarse, para hacerse más fuerte Y también, bueno, al final pone a, como rival a, a un enmascarado Que pues es el abuelo de Son Goku, ¿no? Ese está bastante bueno Ese, ese da un del en los 80, ya cuando pasó ya eso Unas pocas veces donde Goku se llevó de la emoción y ok, el personaje tampoco me desagrada me tanto por lo menos eh, este me agrada nomás no sé. eh, esta Lady o algo así, una de las nuevas secuaces, aunque siempre en la cronología siempre se mostró que estuvo al lado del freezer aunque en Z no lo vimos <risa> pero esta estuvo siempre al armando los secretos de Freezer y bueno, no me agrada tampoco, digo, ni tampoco me desagrada porque me gustó eh, el, cuando reveló que era el secreto que quería Freezer para una esfera del dragón ¿no? cuál era su deseo y era el deseo más alto, así que lo exponió su ridículo deseo, ¿eh? la verdad estuvo muy bueno ese deseo aunque bueno, desprestige un poco la seriedad de Freezer está un deseoso para crecerse con sentimientos creo que, eh, okay, no, el personaje este tampoco eh, no me agrada ni me se agrada ok, Bra otra vez, la adolescente eh, ya la puse creo que acá si no es así, bueno, la pongo ahora la verdad el diseño no, no está nada mal que la bulma asada con, <risas> porque sí se parece bastante y tiene que ver con algo de Tabinator, ¿no? que donde el, el mundo de Dragon Ball se fue al, al desastre por, bueno, por los androides 17 y 18 en la dimensión del tiempo de futuro o a la línea temporal del todo de futuro, ¿no? que tuvo que viajar en el tiempo, bueno, gracias a ella que construyó la máquina de su madre Bulma y bueno, ayudó siempre a su hijo, ¿no? Y bueno, lamentable su muerte a mano del Goku Black, obviamente. Y sí, la verdad, me gusta bastante la, esta Bulma. Ok, la Bulma es súper... Creo que ya dije que tiene Bulma, ¿no? Y bueno, la que hace toda la tecnología para que, bueno, nos haya jeans. Ah, es, los haya Para sus entrenamientos también, la para que inició todo el Dragon Ball con la bueno para dar el dragón que ya inventó Y ok sí, también igual acá Ok Caulifla va acá si sí, tengo malo gusto y bueno que importa Chira ya lo dije creo que va acá super no, no me gusta mucho la verdad me desagrada no muy gritona siempre enojado no, no, no. no me haga tanto la de Z sí maestro no sé quién es así que lo pongo acá quizá no es... podría horrible quizá pongo no me gusta nada listo ahí queda mejor <coughs> ¿Y este qué es? No, la verdad no sé quién es esta así que lo pongo acá. Ok, la Android 18 otra vez. Ya la puse acá. Perfectamente bien. Ah esta una de, la, de las compañeras de Gohan, ¿no? la rival junto con Biel, pero al final Biel ganó ¿no? el corazón de Gohan, así que eh, tampoco tampoco la gran cosa, me apareció muy poco este personaje, ni sé cómo se llama, no sé, la verdad no sé cómo se llama este personaje, pero sí la, la he visto, me eh, agrada, me es saca muy bien, ok tiene la ¿La Goku o Kakaroto? Y bueno, una de las pocas relaciones de hay ahí junto con Bardo. es una buena madre y... y bueno, como... En el momento triste, ¿no? Como se despidió de Goku, ¿no? Gritando, bueno, a su nombre, Kakaroto, ¿verdad? y estuvo bastante bueno. Eh, bueno y su muerte también fue muy triste bueno junto con todo el planeta de hay ahí nuevamente en la película de Barro obviamente no apareció pero ya le hicieron canon en, en la nueva película obviamente y sí la verdad el personaje sí me gusta claro. obviamente no lo vamos a volver a verlo nunca más pero bueno a ah, este la novia del hermano de Vegeta, Pago o algo así que es una no sé si es una raza de la Senosama porque se parece bastante pero muy Blanca eh, no sé esas pa las parejas raras casada con otro indígena otro planeta no sé Él es de una película o un especial de hace años ¿no? de Goku y sus amigos regresan del 2008 y bueno apareció la hermano de Vegeta con casada con este personaje Quiero eh, hablar, no sé cómo se llama eh, No es que no me guste, pero... No sé, ni me agrada ni me saca tampoco La pongo acá nomás, porque no sé dónde poner Ah bueno, la diosa mi 2 bueno, acá nomás Ah esta gatubela apareció un dragon Ball otro creo que del universo 10 no 9 9 era el universo se ha eliminado el Universo de los furros esta gatubela con las uñas largas eh. yeah, fue bastante me... me puedo acá nomás si sí, mi mi listado bastante desastroso pero es otra tuve la mano y eso bueno, tampoco me no me ha dado tanto ok, ok, la pongo acá no me acuerdo si lo puse y me agrada o... ya me olvidé no lo sé pero... No sé, corréjame en los comentarios si sí que ya me llama, no, no me acuerdo No puse aquel.. no sé Pero bueno, la pongo acá, en agrada eh, ¿Qué más sigue? Esta ¡Hala! Apareció en Dragon Ball Heroes abrió ese esposo. ese coso de cristal, apareció esta una especie de androide medio Baby Baby, ese es el coso de Dumbo ¿no? GT, eh, ¿no? con la apariencia de Hassan y Miku, no sé tampoco apareció mucho, otro no, personaje no, fue mataron, no sé lo dejó de aparecer eh, su diseño no está nada mal, pero bueno dejamos acá nomás. Uh, ok la, la fusión de las dos guerreras ahí Saiyajin como último recurso para intentar vencer a Goku y nada más y yo pudo transformarse en Super Saiyajin, en Super Saiyajin 2 y bueno, casi le gana a Goku pero Goku tuvo el otro distinto y le venció al principio el otro Instinto y bueno para la escena épica el Kamehameha y bueno esa es lo último game que vimos después hacer fusionar y bueno hay demasiados fanfle unos bastante buenos si son los videos y si otros bueno, bastante exagerados y esta fusión la verdad me gustó bastante y bueno no soy bastante predecible pero es una de mis guay war así que perfecto así que sí perfecta y otra vez Lunch eh, acá creo que lo he puesto lunch es de el azul acá también esta es la más niña o la más grande ah ya ni me acuerdo donde lo puse pero creo que acá no me agrada eh, la de Dragon Ball también ah viste que es bastante diferente las dos me tiene los ojos medio el, el distinto el cerquillo también distinto los labios bien pintados bueno, y bastante distinto. y el pelo también creo que medio azul o oh, bueno estoy viendo mal capaz puede ser la calidad de los dibujos bueno, dijo, bueno, bueno pero obviamente son bastante distintas las dos ok la Harry Queen bueno margarita mejor lo digo así la pongo acá Obviamente no me gusta para nada eh, Madon... Si me agrada <coughs> Esta es Pan Creo De... no, si sí. No es la de GT, pero es la de La de Dragon Ball Heroes Esta de es... apareció Unos poco también la cinta de Dragon Ball Heroes Y lo he investigado por ahí de Dragon Ball Xenobars de otro universo o no sé qué y bueno ¿no? tampoco he... no he visto mucho de los goleos, pero bueno. y bueno tengo que jugar los juegos obviamente pero no, no he jugado a ninguno así que no sé mucho el... pero bueno a ah, pan de gt bueno aquí también ¿Y me agrada y me desagrada tampoco ok la guerrera compañía de Barber, la princesa serpiente que ni ni me agrada ni me desagrada, apareció poco tiempo y bueno las escenas se la ¿no? del, del Goku que estuvo bastante graciosa es y bueno vimos de las pocas veces donde Goku eh, sabe bailar <risa> bailó con esta y hasta que la tiró del sueño no sé. me gustó bastante esa escena todo gracioso eso y cuando descubrió que Goku era cazado, <risa> la verdad me maté de risa Pero bueno era o quería que a comerse. bueno, porque es una serpiente, obviamente, estaba... bueno, pues, y Goku se descubrió que estaba dentro de una serpiente, y yo no que... Dije... Ok, es raro, pero si no hubieran el anime, bueno, entenderá ¿no? No, el no la Android 18 esta, pero es la más de Bulma, obviamente. A pesar de que es más grande que Bulma, pero se ve más joven que Bulma. En <risa> los casos raros, ¿no? Creo que también usa esferas de dragón igual que ella, pero se ve más joven. <coughs> ok esta apareció una de las peleadoras de arte marciales en el, lago, en el Dragon Ball clásico que bueno su habilidad es seducirlo mediante de, de vestirse porque se vistió para distraer a, al guerrero indio ese no me acuerdo bien pero realmente su táctica era la seducción pero bueno no una técnica un poco cuestionable pero creo que le puedo ganar algunos pero bueno con el Indio Sagua eh, eh, se visitó la orientación y bueno le ganó <risa> y bueno el recuerdo de escenas y el Maestro Roy sí, bueno, iba a siempre obviamente apareció ¿sí? eh, muy poco tiempo este personaje y, y bueno tampoco ni en, eh, me, me dan o sea, tampoco Okay, la, la otra que estuve de compañía de eh, eh. eh, La coneja también, por acá... ¡Ah! ¡Ay, me olvidé! ¿Cómo se llamaba? Puta, se me olvidó el nombre... Que bueno, por lo menos... Era la eh, hermana de Bulma, obviamente, y esa amiga de Jaco, el patrullero galáctico Apareció en unos pocos capítulos, creo que solo dos, nomás. Y bueno, Flashback, que lo vemos a ella de joven, ¿no? Y que hace referencia, obviamente al manga, al manga que hizo todavía de Jaco, el patrullero galáctico Y que, bueno, al ir esta, a la Tierra, conoce primero a ella, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tais? ¿Lights? Yo me llamaba Tys, ¿no? tiene una referencia a medias, obviamente Y no sé La verdad sí bastante, y me gusta tanto el diseño En el manga De Tys ¿no? Y... ok, sí, pues. No está nada malo, obviamente Y creo que cronológicamente Dio el inicio a... a... lo que es Dragon Ball, obviamente Y creo que distrajo a Yako porque... Tenía que impedir que llegaba la nave de Goku a la Tierra obviamente y bueno, gracias a ella no ya con dicen de hoy o al menos eso lo puso todavía, no, no sé, cambió algo la cronología, pero bueno, no, no cambió pero a agregó detalles, no, no sé. Ahora sí estuvo bastante bueno, okay. no cambió nada el Android 21. Eh, a mí me agrada, a mí me desagrada Tampoco juego el juego, no sé qué. Si es mala o buena, creo que si es mala. No lo sé. La vida de la adulta... Meh. Ah. Mm, no lo sé. Esta es... ¿Cómo se llama? Yui. Se parece el diseño algo a mil En algunas escenas escena se parece la cara bastante a mí. Eh, sí, eh, por lo menos en la época en la apariencia en Dragon Z, ¿no? Si entienden lo que estoy diciendo, no ¿sí? Uno quiso entrenar con Peixe Han, pero creo que se enojó con él, después hechizó a todos, pero pues bueno, se arregló nomás y ya está. yo que se vio al final, de lejos se vio al final de Down of Super, ¿no? Eh, está trabajando Teixey Han y creo que está sirviendo café se convirtió en la servienta de ese lugar el ejemplo de T'Chihanna o algo así eh, ni, gran, ni me agrada, ni me se agrada tampoco, se ve bien igual bueno, también todas las escenas eh, un poco pasada de tono de Master Rochi con, con esta, ¿no? que ya vi la así y así doblada, obviamente o la encontré de algún lado y una se bastante eh, graciosa, ¿no? obviamente, claro, me se censuró toda esa parte, ¿no? Eh, sí, está bastante bien así, la grano. ¿no? Uh, no veo bien quién es. Creo que es la que dije que no se sé queda, ¿no? Que era un demonio que apareció en Dragon ¿no? Uh, acá, no. vamos a la grano. Eh. Acá. Bueno, sí. Ni, ni conozco tampoco ¿no? ok, esta no conozco nah, digo no conozco no lo sé, no, más o menos Él no sé quién es o es un fanmade no lo sé a la 21, pero otro distinto o la misma no sé no es está nada mal ese diseño y bueno, por último tenemos a Sabados. Eh, si sí, me agrada Ok, esta es mi lista A ver si hago unas pequeñas modificaciones aquí Perfecto, ok eh, bueno Aquí está mi lista de las, de las mujeres y chicas de Dragon Super No soy ni un experto ni nada Cualquiera puede tener su propia lista Ok, como lo de todo acá quizá no de la manera correcta pero ok para mí esta es mi opinión o mi comentario sobre esto quizás algunos estén de acuerdo quizás ninguno pero otros no quizá la mayoría <ríe> y ok nada, nada ya cambia esto ahí está así estamos todos contentos <ríe> y ok si no sabes lo que hice bueno me voy a que la vaya acá y bueno gente esto ha sido la gameplay la acción idea esta fue la true life of Trial, este, mi lista de niveles de hoy si quieren que haga este contenido random las reacciones bueno me, pues hago esto me eh, quiero entretenerme con otra cosa porque las reacciones si vio mi video anterior creo que ya me estaba aburriendo hacer tantas reacciones, estoy haciendo la review pero me está llevando bastante tiempo estoy haciendo la de Dragon Ball Super, la de Dragon Ball Super y la de Dragon y la de Hero. Estoy haciendo la de Virtual Hero 2 si sí salió la otra bueno y está esa otra es cosa y quise hablar bueno de demás películas de Dragon Ball y también bueno la de Spider-Man eh, no me olvido eh mi canal siempre es de Spider-Man así que o tiene que ver con temas tema de spam así que si sí, habla de esto pero bueno como he estado bastante de tiempo mirando de modo, bueno está me interesó bastante bueno. y ok gente todo ha sido el vídeo de hoy espero que por lo menos te haya entretenido un poco si así puedes dar una me gusteada compartido suscribirte a este canal para más vídeos eh, como estos o otras cosas como de reviews o lo que sea y bueno sin más que decir eso, yo soy Ultimate y nos vemos en el próximo vídeo Chao, bye, adiós.